¡Hola, citas, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Sí, hace días que no subo vídeo, ya lo dije Yo no soy de subir vídeos cada día Pero, pero bueno, lo subo cuando me apetece Esto eh, no crece <risa> Y sí, tengo más piedra ¡Oye, oye, cuántas cosas! He cogido más piedra Porque tampoco cuestión que todos los episodios esté aquí, así, picando piedra Julio oh, diamante! experiencia arriba. Hicimos esto y por eso, por cierto, también he cogido más piedra para ir expandiendo. Más. ¡Ay, la luneta! ¡La luneta! Eh, planté el otro de... ¿Para qué hago así? Estando aquí, si sí hay piedra. Eh, cosas raras que hago. Vale, voy a, a ver si llegamos hasta esa. Es la... Sin poner bloques mal, claro. Porque ese... Ese no tiene que ir ahí. Ese... Ese caca. Ese no va ahí. Pero bueno. Te dejo porque ahora te quito. Con que tenga 40... Yo creo que es suficiente. Se ha quemado el bloque. Pero tú de qué vas. Eh... Los chalones no crecen. No sé por qué. Esto tampoco crece. Eh, Estamos aquí sin comida, sin nada... ¡Somos pobres! ¡Ay, que ya cada menos experiencia ya llego! <risa> ¡No llego para allá! ¡Uy, que casi me caigo en la lava! ¡Y en el agua! Bueno, si me caigo en la lava y luego en el agua no pasa nada. Pero si me caigo en el agua y luego en la lava tenemos un problema, ¿eh? ¡Tenemos un problema! ¡Piña! Ya está. Eh, eh, la, la intuición, ¿sabes? De decir piña y ver uh, lo que hay... Eh. Es piña, ya está, piña Y esto no crece, sois tontos Muy bien, así me gusta Así os va la vida Bueno, el pico este ya se gasta Menos mal que he hecho otro ¿Qué hago poniendo bloques ahí? Cuando tengo que ir aquí Si es que, es que, es que Ay, he llegado ¡He llegado! ¡Yahoo! Un like por esto, por fin Por fin Ahora es cuando me caigo y se acabó Ahí no sé lo que pone. Ahí lo sabe. Muy bien, lo sé. Solo sé lo que pondrá ahí cuando. Atención. Um, muy bien. O sea, voy a coger experiencia y se rompe el pico. ¿Qué pone? Que quiero saber. Me he quitado el cartel. ¡Que he quitado el cartel! ¡Yojo! Por fin. EXPERIENCIA, EXPERIENCIA, EXPERIENCIA Tengo experiencia, he conseguido experiencia Experiencia en Minecraft, picando carbón Picando carbón En Blockstart, no se dice así Es Skyblock, ahora sí ha. Ha. He ganado carbón picándolo con un pico de piedra, con un pico de piedra Candaré experiencia, tengo nivel 1, pero conseguiré más, picando más carbón, carbón, carbón Minecraft, piña ¡Hala! Ya tengo una nueva vocación. ¡yuhu! Eh. Por lo menos, ya hemos conseguido... ¡Madre mía la expansión! ¡Mira esto! ¡Es verdad que ahora tenemos... ¡Ay, que ahora tenemos carbón! ¡Podemos hacer antorchas! ¡Ay, qué bien! Me está saliendo todo. ¿Y tú por qué no creces? Esto es tonto. ¿Este, este, este, esto, ¿Este? Es tonto. El trigo no crece, no crece... no. Digo, no. el amarillo del canal significa la suerte que tengo. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Es bueno o es malo? Uy, que casi me. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Porque porque digo mala suerte, porque casi me caigo en la lava. ¿Eh? ¿Lo ves? Es que, es que. Y creo que sé porque los árboles no crecen también. bien. Porque no tiene luz alrededor. Ay, señor. Si es que.. Es que. Ahora lo entiendes todo, ¿verdad? Ahora lo entiendes. Es que. Por eso el amarillo del canal. Porque tengo una suerte que vamos esto es muy fuerte. Hombre, ¿qué me pasó en el primer capítulo de Skyblock? ¿No lo sabes? Pues ves a verlo. Pero después de este, no hagas trampar. Que yo te vigilo, ¿eh? Te estoy vigilando, muchacho. Te estoy vigilando. ¿Eh? Te estoy vigilando. Te estoy vigilando. Eh, te he dicho mucho, te estoy vigilando. Pero es verdad, te estoy vigilando. Ah, a lo mejor esa obsidiana es para hacer eh, la mesa de encantamiento. Pero no por nada, mm, señor Minecraft. Para hacer la mesa solo necesitas dos... No tropecientos mil de obsidiana. A lo mejor dentro de esa obsidiana está el diamante. Pero no puedo picarlo si no tengo un, un pico de diamante. Eh, acabo de romper el puente para ir a lo por el... ¡Bien por mí! ¿Ves por qué es el amarillo de la suerte? ¿Ves? ¿Ves por qué tengo el canal amarillo? O sea, el canal amarillo. <ríe> el color amarillo en el canal. Se ha llegado hasta aquí. Y te está gustando lo que estás viendo. ¿Quién se va a imaginar que esto es de la serie Skyblock? Ojo, no de la serie normal de Skyblock, porque la cagué, básicamente, si no lo has visto, lo que he dicho antes. Mira el capítulo anterior, ¿y tú por qué no creces? Te voy a poner una antocha para que crezcas, y tú también, tontos. Encima no tengo ni comida, mira, mira esto. Hago así porque no puedo mover el ratón para allí, porque si hago así, se mueve esto, ¿lo entiendes? Vale, no tengo comida, soy pobre, no pasa nada, eh... A ver, la ventaja es que las arañas no atacan por la mañana. Pero si les pego yo, pues si atacan, básicamente. Bueno, la que ataca soy yo, porque le he pegado primero, ¿sabes? Pero bueno, así es la vida de Minecraft. No vengas, señorita, porque esto no tiene seguridad y me puedo caer. Hijo, lo que me ha gustado hacer esto, así que yo... La, la, la, la, voy poniendo piedra, la, la, la, la, la, la, la... ...que si se puede, largar. Así me gusta, que se dé la vuelta. Ajá, perfecto Muy inteligente Muy bien Ahora si pico esto ¿Por dónde paso yo? Vale, vale, vale Estoy a un nivel de, de caerme Básicamente Porque esto... Uy, uy ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves la suerte que tengo? Ay, señor! Da el pánico eh, Ya hemos hecho tres años en el canal Espero que te guste lo que hago Hago Minecraft como estás viendo Jiji, jaja, hay una araña ahí Y la voy a tirar Atención, ¿eh? Vete a tomar viento, hombre ¿Te imaginas qué se... Aparece allí en plan, Me has matado, ahora voy a ir a por ti Jajaja <risa> Y yo Tengo miedo Tengo miedo Me maté por favor Pans, tres pans, cuatro pans, seis pans. Ay, que recuerdas. Ay, y ese hueco, pero si está. Uy, esto está mal hecho, ¿eh? esto Esto está mal hecho. Cuando he picado esa piedra, había un hueco ahí. Y eso, ese hueco no lo he hecho. Aparte de Skyblock, ¿vale? Hago también eh, Minecraft normal, o sea, <ríe> planeta Minecraft, que es una serie normal, pero. O sea, la de supervivencia, quiero decir En plan supervivencia La de toda la vida, básicamente Lo que pasa es que le he puesto ese nombre Y también Trucos y consejos de Minecraft ¿Vale? Cosas que yo hago O que veo por ahí Y que veo que pueden servirte Y pues te lo digo ¿Vale? Para que tú lo hagas también Pues sí, básicamente hago eso ¿Vale? Supervivencia y creativo ¿Vale? Así que entre comillas, uy no me acordaba, que aquí hay oro, <ríe> no me acordaba. Claro, como voy avanzando a tope, ahí, pim, pum, pum, pum, pues no me, no me entero. Hemos llegado a esa isla, sabemos que ahí están los materiales y ya está. Así que, espérate, voy a poner un antocho aquí. Los árboles no crecen, me parece perfecto, muy bien, eh... Esto tampoco crece. Buenos días por la mañana. O sea, si sabes... Uy, con los monstruos allá, Yo ahí no me acerco de momento. Además, no hemos llegado hasta allí. O sea que... Eh, si sabes si hay más islas por aquí... Vale. Ya sabemos una cosa. No picar esta capa de aquí. Vale. Si sabes si hay más islas o no en, en este mapa... O sea, si lo has jugado o sabes de alguien que lo ha jugado... Y... Hay más islas por ahí Dímelo para yo saberlo Porque yo no sé si hay más islas o no El hierro va primero, es lo primero que se pica ¿eh? El hierro es de las primeras cosas que se pica para que, Aparte del, de, del carbón Una de las primeras cosas que se suelen picar Es hierro Porque sin hierro pues no puedes eh, picar otras cosas eh, eso que estoy haciendo ay, ay, ay, ay. Vale, vale, vale, espérate ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Ay! Señor, no, no, no me mate, ¿vale? Me, ya sé! ¡A tomar viendo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que la lío! ¡Que la lío! ¡Que la lío! ¡Vete! ¡Vete! Ya sabemos lo que hace un creeper, ¿verdad? <ríe> ya sabemos qué es lo que hace si te acercas a ellos. Eh, esto no ha pasado nunca, ¿vale? Esto, olvídalo, como si esto, nada, como si hubiera sido, pues mira, un, un flashback de esos, ¿vale? Pues haz como si fuera eso, porque esto no ha pasado nunca, ¿verdad? No ha pasado y yo no me acuerdo, yo, de hecho, no me acuerdo de lo que he hecho ahora ¿Tú te acuerdas? No, a mí se me ha olvidado, ¿eh? No, no, no me acuerdo, de verdad, no, se me ha olvidado Digamos se no me ha olvidado ya no sé lo que voy a hacer se me ha lo que iba a hacer Se me ha olvidado lo que iba a hacer Vale Bueno, sí, yo es que lo no sé Te he engañado, ¿eh? Ay, ping! Por ejemplo, mira, un dato mío De hecho yo cuando me da intriga O cosas así como Estoy nerviosa por algo O lo que sea Me entra dolor de barriga Pero bastante, mucho me dan como pinchazos. Ay, ay, que pensaba que me iba a caer. Encima estoy contando cosas de mi vida y casi me caigo. ¿Qué cosa hierro. Ay, qué bien. Vale, vale, vale, vale. Puquete, puquete. Oh, cuánto oro. Cuánto oro. Cuánto oro. Se ha llegado hasta esta parte del vídeo. Decirte que. Vaya paciencia tienes, porque madre mía, para escucharme. Y, pero bueno, pero gracias. Se agradece. Y ya está. Y si has llegado a esta parte del vídeo, eh, déjame un comentario mmm, con el emoji del corazón. O por si quieres piña. O otra cosa. O lo que tú quieras. Ya, déjame un comentario ahí bonito. Y precioso y guapo. Y. Porque cada vez que digo ¡Ay! ¡Que viene un comentario! Le da el like. Digo, ay, qué bien otro like. ¡Oh! O cuando alguien se suscribe... ¡Ay, qué bien otro cosito! Así que si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas. Pero... Si te gusta lo que hago, ¿vale? Y... Y eso. Por cierto, hay un suscriptor. Por cierto... ¿Qué hago yo aquí? <ríe> Mira, socorro. Me he secuestrado. Me he secuestrado a mí misma. Eh, muy bien. Inteligente por mi parte picar con las patas, <ríe> principiante. Como se nota que llevo años. <ríe> ya sé que estoy así. <ríe> eh, muchas gracias de verdad a los que llegáis nuevos, sois muy bienvenidos. Eh, muchas gracias de verdad. Espero que te guste lo que hago, vale. Hay un suscriptor que es lo que iba a decir yo ahora, <ríe> se me va la cabeza, que me comentó. Y le gustaban eh, mis vídeos y también mi personalidad así que eso eh, gana puntos así que muchas gracias de verdad por decirme estas cositas y ya está y se agradece también que, que te guste mi personalidad porque claro cuando tú te suscribes al canal de alguien no es sólo por el contenido que hacen y por lo que te aporta sino también la personalidad de esa persona ay que hay ay, ay. hay monstruos hay monstruos ay y después de este momento tan <ríe> tan sentimental y tan bonito, ya tenemos 5 de hierro. 6, 7, casi me caigo, pensaba. 8, 9, vamos a por el 10, vamos, vamos a por el 10. Eh, eh, vamos a por el 10. Eh, eh. Ah, por cierto, no lo dije. Bueno, aunque ya si vienes desde, si ya has visto los capítulos anteriores de esta serie, sabrás que estos capítulos son bastante largos, ¿vale? Porque, no sé, porque me gusta también. Aparte, a ver... Madre mía, es que yo soy una persona que hablo mucho Entonces se me juntan varios temas en una conversación Y salto de un tema a otro, ¿sabes? Y los que me conocen saben que salto de un tema a otro así, sin más, ¿sabes? Y la venga! Y cuando acabo digo eh, ¿De qué estaba hablando yo? Se me ha olvidado eh, No sé, yo soy partidaria de de esas personas que se suscriben Yo soy así, ¿vale? Yo me suscribo a canales porque me gustan realmente su contenido, la forma de esa persona la forma de ser mmm, no sé, mmm, es un conjunto yo creo que de muchas cosas ¿no? y eso es lo que yo creo que aporta también a a que la gente pues te valore más ¿sabes? y no sé, eso es bonito, ¿sabes? de que la gente te diga, jolín mmm, me gusta, ¿sabes? Me, me suscribo, me cae bien ¿sabes? y yo casi me caigo Ay, y no sé qué me os iba a decir, se me ha olvidado, pero <risa> he relacionado con esto, me parece. Pues eso. Eh, así que un saludito a esa persona que me ha dicho eso, ¿vale? Que eso es lo que iba a hacer, pero como me he puesto a hablar, pues pues es lo que pasa. Así que un saludito para Santiago, de Argentina. Se ha caído un bloque. A tomar viento ese bloque. Piedra afuera. Ay, Dios mío. ¿Qué, qué, ¿Qué hay por ahí? ¿Se ha escuchado? Un monstruo.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 esto nunca ha pasado, ¿vale? Esto nunca ha ocurrido Esto, bueno, pues son cosas de la vida Que pues que uno se lo toma al momento mal Pero luego pues te das cuenta de que no ha pasado nada realmente Así que esto va por aquí Así que si sabes de, bueno, si sabes de lo que estoy hablando Pues lo sabrás Y lo que voy a hacer Si sabes lo que voy a hacer Déjamelo en los comentarios Así que voy a hacer una pausa ya Sí, man. Ah. <coughs> la la la la. Tu tu tu tu para papá. Para pa papá. -pa. Aquí no me ha pasado nada. Para papá, para pa papá. -pa. Y sí, la manzana de oro tendría que hacerla cuando fuera a. cuando vaya al Nether y al En. ¿Qué hace un creeper ahí? Usted, sal de ahí. Que usted no es un aldeano oh, No será un aldeano creeper Voy a poner esto aquí Voy a hacer la manzana de oro Por fin Come, come, come Bien ¡Yuhu! Voy a dejar cuando se acabe El efecto de la manzana ¿Vale? Que dura pues bueno, ya se acaba, o sea que <ríe> aprovecha para eh, pues darle un like si aún no le has dado. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún vídeo de estos, ¿vale? Y, y eso. Ah, eh, muy bien. El perfecto. Le daba el botón derecho. Aquí. ¿Sabes? Aquí. Aquí. Cuando es el botón derecho el que... Cuando le das para poner un bloque Y para picar le das al botón izquierdo Tengo un pico en la mano Le, le he dado al botón derecho eh, Aquí no pasa nada El efecto ya se ha terminado Así que el vídeo ya se termina aquí Qué pena, ¿verdad? Bueno, si quieres más vídeos Pues mírate más del canal Es lo que hay Es, es, es así, Entonces, si quieres más vídeos Pues te vas a mi canal Y te ves más vídeos eh, recuérdame no poner no picar ahí. No picar ahí. De hecho voy a poner un cartel. Así que, bueno. Pues creo que lo voy a dejar aquí. van <ríe> en serio ahora sí. Este día todavía, ¿no? Bueno, sí, todavía. Vale. Atención, ¿eh? Antes de despedirnos, de despedirme, porque. ¡Ah! <ríe> la, la la la la la la esto no ha ocurrido nunca. Esto es lo que hemos hecho Y para allá El próximo día intentaremos eh, Aplanar esto O sea, quitar toda esa piedra Como hemos hecho hoy Recordarme que ahí No tengo que picar <ríe> Recuérdamelo Y ya está Esto ha sido todo Y nos vemos en la próxima Y si te has quedado con ganas Mírate más que tengo muchos vídeos en el canal. Y si quieres ver series de Minecraft, pues en la lista de, de reproducción En la lista de... De, de Las listas de reproducción. Que ahí, pues también hay más vídeos, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Y yo me quedo criticando